Hola amigos del canal Hoy jugamos a un juego Que se llama Rutman. Dos hombres han desaparecido en el bosque El dueño de la casa Y un policía Y que meses o años después Han encontrado una grabación De lo que pasó Así que ese es nuestro juego ¿Lo probamos? Pues venga, ¡a por él! Bien comenzamos aquí pues al lado del coche y vamos a la casa pues bueno tenemos linterna va el bosque estétrico podemos correr saltar y todo pero bueno vamos a la casa a ver qué que ha pasado porque no han llamado Uy. supuestamente no nos abren pues abrimos nosotros y nos encontramos, a ver si no nos asusta nos encontramos con una casa pues en silencio en principio pues veo una puerta intuitivamente pues hay que abrirla, pues nada vamos viendo por aquí, aquí suena el reloj y se oye algo, mira, un teléfono parece que es el teléfono de, del propietario aquí no podemos hacer nada y las puertas están cerradas Por lo tanto hace falta llave Eso está claro Oh, aquí hay algo, mucha sangre Bueno, y allí Pero En un juego de terror se espera ¿Y esto qué es? ¿Un ídolo? Ah, que se ve Muy aparenta, muy ah, Muy tétrico Aquí está la cocina hecha polvo Mira, aquí tenemos una llave Fijaros pues nada, vamos a ver, la llave aquí, aquí no nos deja entrar y aquí también, a ver, bueno aquí no hay nada aquí unas maletas y aquí como un papel, ¿no? A ver. Ayer en el bosque encontré un extraño ídolo hecho de raíces ¿Por qué lo traería a casa? Ahora él quiere volver. Si estás leyendo esto, no lo toques con tus manos. ¿El qué? ¿El ídolo? Bueno, pues ya está. Ostras. El teléfono. Hola. Han soltado. ¡Ey! Ahí ha pasado algo. A ver, abre. ¿Qué? ¡Ostras! Estoy lleno de raíces. Toda la casa llena de raíces. ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Y aquí? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras! Que no ha atacado. ¡Qué flipe! Yo estaba poseído o era el bicho ese que ha matado a, al dueño. Mi teoría, joder, buenísimo. Mi teoría es que eh, con ese ídolo pues ha llamado a los espíritus del bosque o de lo que sea. Y han venido y han invadido la casa y han matado al dueño. Pero nosotros, antes de que lo mate, pues nos han llamado, hemos ido y hemos cogido al ídolo. Por lo tanto hemos llamado al espíritu, ha vuelto y nos ha matado. Genial. Esa es mi teoría, si tienen otra, pues díganlo en comentarios A mí el juego me ha encantado, está para un 8 sobre 10, quizá un 9, no sé, no me decidió. ahora lo pondré Así que si les ha gustado, pues le pueden dar like Y si no, pues sigan disfrutando de este canal de juegos de miedo o del retro que tengo Tengo un canal de juegos retro, así que pásense Con esto me despido, hasta otro juego, así que chao y hasta la próxima Oh, yeah.